Hola. Yo no entiendo mucho de esto, pero me gustaría que todos colaboráramos un poco en que los pobres tengamos tengan también un poco de nuestro dinero que no se lo lleven todos los políticos. colegios, trabajos, que haya un poco de todo. Barcelona no está sola. Ha de manera absolutamente desproporcionada a Ciudadanos que estaban allá, según específicamente. A mí somos una dictadura. Me recuerdo un caso que le en Al apoyo a este movimiento para que nadie diga que solamente son gente joven. Todos sentimos este delito, todos. Pero hoy de verdad, hoy de verdad, estoy muy triste. Y esta mañana me ha tocado llorar. He visto, he visto lo que hace 50 años pasaba en este país. He visto pegar a la gente joven, igual que me pegaran a mí cuando era joven. Y eso, eso es un paso atrás en este país que la gente joven no lo, no llegáis a comprender nunca. No existe la misma circunstancia, no es la misma policía, o es la misma policía, pero no es la misma mentalidad. ¿Eh? Eh, es la policía y la policía por norma es un cuerpo represivo no nos engañemos ¿eh? la policía es un cuerpo que está a las órdenes de los que mandan ¿eh? y hoy la, la policía como persona nos podrán dar la razón nos podrán apoyar, pero ellos tienen un trabajo y es la represión ¿eh? entonces lo único que pido por favor es que esto no de alguna forma que no vuelva a pasar porque de verdad yo no sé la gente mayor que estáis aquí, yo no sé la gente... ¿Qué habéis sentido cuando habéis visto esto? ¿Qué habéis podido sentir cuando habéis visto esto? ¿Sí? Si, habéis tenido alguna... si alguna vez habéis estado luchando por los derechos laborales y por los derechos ciudadanos, sabréis que esto es el mayor paso atrás que se podía dar. Y en una Barcelona, que es capital de la cultura...